Se llama Tamagotchi. Si yo no, te wow. digo ese nombre, no, ah, sí. pensé que no te ibas a dar cuenta de qué juguete era. ¿Qué? La can... Pero sí, de mi época. Esto, <risa> bueno, es yo no lo conocía viendo? por ese nombre, claro. Es la mascota virtual. Sí. En España, chicos, se agotó. Es... La juguetería ¿volvió? No volvió Después de casi 30 años, vuelve este juguete. ¿Y es el mismo o ya. Es viene el más mismo. Moderno. Viene más moderno, pero ah. la función sigue siendo la misma. Tener tu propia mascota virtual sí. y llevarla para arriba y para abajo con vos, como llavero, y todo el tiempo cuidándola. Escúchame, yo me acuerdo en mi época. Tenía un montón, ¿no te dejaban llevarla al colegio? No. Entonces no. yo la dejaba, volvía al colegio desesperada para ver si mi mascota virtual Había seguía viviendo. Comido, Había viva. comido, <risas> chicos, qué rico. la tenías que limpiar, ¿Había ¿seguro? ¿Por se le moría? Se le moría, bueno, a mí. Sí. ¿no? ¿Por qué se morían? Se, se te, te, murió, se te mueren, noche? porque no, no le das de comer y se te claro, mueren. Se o, se por muere. ejemplo, te si lo no olvidas. le das agua, se te muere. Claro, sí, te sí. lo olvidas dos días, se muere. Olvídate. Tenés que resetear todo el juego de cero y volver a tener tu, tu nueva mascota. Claro, ¿no? Pero vos ya te habías encariñado con eso. Sí. Para, ¿Y le podés poner nombre? Le podés poner o... nombre. Ah. Actualmente le podés poner nombre. Es el mismo sistema. Es ese llaverito con forma de huevo, por ¿Sí? así ¿Sí? decirlo. ¿Sí? Que tiene los tres botones y de esa manera vos vas eligiendo tu, tu mascotita y le vas dando tu toque, por así decirlo. Le pones el nombre y le das de comer. Todo normal. ¿Y se sabrá por qué esto, volvió 30 esto, años? Es que, ¿sabes qué? Eso. Mira, esto, esto de que los niños, viste, piden como como regalo un, sí. un perro, un gato, claro que estoy absolutamente Todos. en contra, sí. absolutamente en contra. Que regalen mascotas a los niños si porque niño, lo piden. Si el niño no lo va a cuidar, total si, lo, si los papás de ese niño no van a tener el tiempo para dedicarse a, a, a ese nuevo integrante de la familia, este es, lo que es, lo que es mejor de decir. comprarle uno de estos, sí. que si se le muere... Se murió no la parada O sea, masa. no pasa nada Se te murió una pila Claro, claro. No dejó el perro sin comer ¿entendés? No, total Exacto, Es sí. el Tamagotchi Bueno, y sí. relacionado con el motivo De la vuelta de este juguete Lo relacionan mucho Con la melancolía De aquella generación Que no iba a ningún lado Sin su Tamagotchi Y también con la llegada De la película de Disney Pixar Que se llama Red No sé Ajá, si la han sí, visto sí. Que la protagonista Tiene su Tamagotchi Y va para arriba y para abajo ah, Con entonces su mascota virtual lo vieron Y empezaron como locos, Exactamente Por eso, quiero eso ¿Sí lo venderán acá en la Argentina? Yo creo que sí si lo buscamos Google, por, por internet yo no voy a preguntar al señor amarillo ¿viste ese Google, mercado que es amarillo? el sí. a manos. ver vos googlea y ustedes hablen vos mientras bueno. googleas nosotros seguimos charlando imagínate Para, ¿y qué, ¿qué cosas nuevas tiene y por ejemplo la pantalla Ah, claro. Viene cada vez más grande Un llavero claro. tal vez un poco más pesado Y va cambiando la, también la batería que vas utilizando Porque necesita más, más energía eh, El aparato Ahí creo que hay algunas fotos en donde se ve La versión del inicio que es este huevito La, vie la más vieja La viejita eh, Y después también versiones un poquito más grandes Que tienen forma de casa por ejemplo Con toda la tecnología no, no ¿Cómo avanza? 30 años de avance tecnológico, volver, ¿Volver a eso? al Tomagotchi es raro. Sí, es, es como valer, si de sí. repente te dijeran, te voy, a te voy a regalar una Atari para tu cumpleaños. ¿Una Ay, qué? Yo no sé qué una Atari. Yo tampoco. Y Uy. Eh, el documento. <risa> ¿La Play? Sí. Para atrás, para atrás, para atrás, para, Ey, para, tras, para atrás, para atrás, para atrás. hagamos retro. Entonces, ¿cuál entraros? es ese, ese que...? Era el jueguito que tenía la pantalla y los botoncitos. No, acá más abajo, grande, que era grande. Más grande. Es el game Boy. Ah, era el Game Boy. Era un aparato grandote ah, así, que se conectaba al tele. Como un Sega. Y era como un marrón. Como creo, una consola. Sola, ¿no? Claro, una especie de consola. Eh, bueno, el principio de... de... Claro, vamos a hacer ¿no? un segmento de retro dentro. de juegos, de golosinas, de ropa de cone acá en este programa. Ay, <risa> Me olvidó el nombre del programa. <risa> La reacción chicos, escuché, escuché escúchenme escuché canción, sí. Sí. escúchenme eh, tengo acá Lo encontré, Ay, sí. por si estás en casa Y querés el tamagotchi si lo querés regalar a alguien Ay. O algo, mira El precio aproximado, De, tirate un precio ah, mira, no, es tan caro. no es caro Y me imagino, o no sea, sé, porque me vinta, es medio ¿sí que... Puede llegar a salir hasta 5 mil pesos ¿tú? No, menos 2 mil, 3 mil Sí. ¿Por ahí? Este sale de 2200 y tenés en negro, rojo, amarillo, rosado, verde y azul. Me encantó. Todos los colores. Lo pueden buscar en el amarillo que tiene las manos cruzadas.